Cuando, cuando quieras Luis hola, buenas noches estamos una noche más una emisión más con vosotros soy Susana González de Prisline y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar cosas muy interesantes y aquí la tengo a mi lado ella es Leonor ...y vais a ver qué cositas más interesantes nos va a contar... ...Leonor... ...Buenas tardes... Buenas Hola. Noches. ...Hola Susana... ...nada, soy Leonor Villazala y ah. bueno pues yo nací en un pueblo... ...en Forte de Lemos, en la provincia de Lugo... ...allí en la terra meiga... ...y como dice el refrán, a ver las islas. ...pues nada, venía... ...me han invitado y bueno... ...aquí tenemos y, una bueno, de nacimiento... ...de verdad o mentira... ...sí, nací allí en, en zona de meigas y bueno pues... Eh, heredé eso que decía mi abuela el ver un poquito más allá a través de, de las personas el ver un poquito más allá sin hablar, con sentir, con percibir de esto que no necesitamos hablar, ¿verdad? Cierto ¿Eso es. eso sentir una sensibilidad ahí, ¿verdad? Sí, sí. No siempre se ve, pero hay ahí un, un movimiento. especial. desde Toluca, México. Desde México. Gracias México. Gracias México. Buenas noches. ¿Creéis muchas cosas de estas? Uh -huh. Vale, pues eh, Leonor, eh, una invitada como digo, especial, con mucho sentido, y bueno, pues ha vivido muchas experiencias desde que era muy chiquitita, porque las personas que tienen este don de nacimiento, aunque no lo quieran tener, vivís Buenas cosas, noches, ¿verdad? <risa> Preguntan por el Luis. Diles que estoy con la cámara. Pues Luis hoy está con la parte técnica del programa y está detrás de las cámaras con los micrófonos para que nos, se nos oiga bien a Leonor y a mí y que haya buena luz y buen ambiente para que lo podáis ver con calidad. Y bueno, Leonor, nos va a contar un poquito preguntas muy interesantes. Habrá gente que le apasiona el mundo espiritual. A mí me, me encanta, Leonor, me pasa como a ti. Me gusta mucho, de nacimiento, me pasa como a ti. También me considero una persona con un sexto sentido. Uh -huh. Y bueno, pues cuéntanos un poquito la historia real para el final, Leonor. Vale. Porque me he quedado, No la cuenta contado en Instagram nos va a contar ya la finalidad. Y bueno, pues voy a empezar un poquito con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Uh -huh. vale. Pues, Leonor, todo el mundo habla de la energía, Cuando somos energía, y mi pregunta es, ¿somos energía, Leonor? Sí, somos energía, por supuesto que somos energía, energía que vamos eh, creando y vamos dando a los demás, hay esa energía positiva y esa energía negativa, pero creo que dentro de las personas eh, todos tenemos esa fuerza, esa humanidad sacada para bien o para mal, pero sí, somos energía, como los árboles y como todo lo que nos rodea, como la y naturaleza, es, efectivamente. Uh -huh. Somos somos totalmente plantas. Somos todo energía, perfecto. Sí, sí, sí, claro. Las personas somos energía, aunque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Te transmiten, te transmiten, te pueden llegar a transmitir sentimientos, emociones, ¿verdad? Sí, es lo que se llama el tener ese feeling, ¿no? el que entras en un sitio, siempre pongo ese, ese ejemplo, entras en cualquier sitio, en una biblioteca, en una cafetería, donde entres... Y percibes ese, esa esencia de ese sitio. Claro, lo percibes y te lo llevas y dices, uy, estoy bien, estoy mal. Hablaba también antes de la los la olores. La energía dice que somos sentimientos. Sí, También, correcto, también somos. yo creo. La energía hace que tengamos muchas cosas y a raíz de la energía tenemos sentimientos tenemos eh, lo mismo que se llaman emociones, tenemos un montón de cosas, pero lo que más tenemos es ser humanos, porque la palabra lo dice, somos humanos, y eh, el poder trabajar con eso. A Las personas que tenemos la energía positiva, damos positividad y no hay nada más, es, es ser humildad, se ser, siente, ser gente se normal. Se Creo que la palabra es normalidad somos en estos tiempos dice, somos que corren. sentimientos y tenemos personas dentro. Pues yo, pues yo lo leo, Leonor, yo lo leo, vale. me vas a permitir. Uh, uh, uh. ¿Somos energía, tenemos sentimientos? Sí. sí tenemos emociones, eh, tenemos pasión, tenemos sensibilidad. Son no, un montón de, vamos a llamarlo emociones mezcladas, no, no, no, esencia, sí. cada persona sí, tiene su esencia. Como tú dices, entramos en una biblioteca y puedes captar la esencia. Que, uh -huh. ...esencia positiva, esencia un poco amarga, esencia... Uh -huh. ...todo eso es energía, todo. Todo, todo está en movimiento, aunque nos pensemos que estamos a presentar es movimiento, ¿verdad? Todo es movimiento, todo es movimiento, allá donde estemos lo, lo, lo llevamos y lo reflejamos... El, ...el tema está en cómo muevas esa energía, y bien dicho está... Por eso. ¿Hay que, ¿Hay que saber mover la energía? Hay que saber moverla, por ¿Sí? supuestísimo, sí. ¿Se puede aprender a moverla o se nace moviéndola? Eh, eh, yo sigo diciendo que todo el mundo tenemos ese toque, pero hay gente que nacemos con algún don y otra gente que no. Pero sí que de verdad que hay que trabajarla, hay, hay, hay, que, hay que moverla. Y vosotros que os dedicáis al tema del trabajo, y que me habéis traído a esta entrevista, pues yo hablaba de cómo se puede meter uno en el trabajo... ...con los elementos zodiacales... ...es curiosísimo... Sí, me ...verdad lo comentabas Susana antes, que lo antes... ...me lo comentabas antes... ...bueno pues yo os comento... ...los cuatro soy, elementos... ...soy enfermera... Cuéntanos. ...y hablamos de los cuatro elementos... ...de eh, la cruz de la vida... ...que es el, la cruz del aire, el fuego... ...el agua y la tierra... ...sabéis que tenemos un horóscopo... ...con doce signos zodiacales... ...y cada tres forman parte de esa cruz... ...entonces yo siempre que entro... ...a trabajar en un sitio... ...pregunto... Pregunto con mucha tranquilidad qué signo eres y cuándo esa combinación de signos, como es lo que hablábamos, sí. el signo de agua, que son las emociones, el signo de tierra que es la persona que como en este caso el que está detrás de la cámara está haciendo su trabajo la tierra es la que nos va a poner en la tierra yo ese soy, agua son las emociones yo no soy también Tú eres agua, yo soy agua, agua soy la emoción imaginaros alguien que tiene el signo de fuego como es un sagitario nos va a dar una vidilla increíble y entonces llega el signo de Géminis que es el intelecto con lo cual es en ese trabajo de verdad os lo, yo os lo animo fuego, a todos de la audiencia dice que es fuego. Fuego. ¿Qué le decimos al fuego? fuego El fuego es... ¿Qué horas como era el las... fuego? ¿Qué había 37. El, el fuego. fuego. ¿Pero qué era? Eh, ¿Fuego que era Tauro? No, es Aries. sí que sí este que es Aries? Aries. ¿Aries? sí es Aries. Había tres más. Hay Sagitario. Aries Sagitario. Y de, vamos a decirle a la gente que nos cuente cuál es. de qué habláis para ey, los que se acaban de conectar. Ey, Están ey, preguntando ey. que qué decimos. Pues, sí, estamos hablando estamos de, los hablando cuatro, de los... cuatro elementos, cuéntanos resumidamente, Tenemos cuatro elementos, que es aire, meiga. fuego, tierra y agua, y, y nos agua. está resumiendo Leonor esta noche, que es una meiga gallega que viene de las tierras gallegas, auténtica. auténtica meiga de nacimiento. De nacimiento, y bueno ahora trasladada aquí a la, a la Sierra de Guadarrama, muy feliz que nada, os comentaba eso, cómo influye en el trabajo, que cuando entras en un equipo y puedes contener los cuatro elementos, tener cuatro signos del zodiaco con esos cuatro elementos, de verdad que los equipos funcionan al mil por mil. Eso sí, cuando ya cojeamos, esto es anecdótico, total, estoy hablando dentro de, Leonardo, de la una normalidad. Pregunta. Y si en, una entre, en un trabajo entras... Y la mitad son tierra, imagínate, y la mitad fuego. Si falta el aire y el agua, ¿qué pasa? ¿Que el equipo se queda cojo? Se nos va a quedar cojo, fíjate, se nos va a quedar cojo. Pero también pensar en una cosa. Estabas hablando de la tierra, ¿no? Y el aire. Sí. ¿Quién mueve la tierra? El aire. El aire te lo va a mover. El aire. Entonces, en un, en un equipo de tierra y agua, digo, de tierra y, y aire... Esa tierra va a ser más dominada por, por, y si en ese por tipo el aire. De trabajo faltan, muy, muy curioso. Falta agua o falta aire, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo equilibramos? Si dices tú que se queda cojo, ¿qué haríamos? Uh -huh. Hombre, no vas a contratar a otra gente. Simplemente estos son curiosidades. ¿eh? Son curiosidades, pero son curiosidades. Soy, eso poner, es soy muy la curiosa. La, ¿Hay que poner en el currículum el signo del zodiaco? No. No. Dios, no, no. no. Creo que no, no no, <risa> no. no es verdad lo que está diciendo porque ya cuando, cuando tú pones la fecha de nacimiento, tu jefe ya sabe qué signo zodiaco eres, si quiere. Pero si es Estamos verdad, hablando honor, de temas eh, que a si la gente verdad, le guste. Le honor claro. honor el jefe que tenga o la jefa que tenga es del mundo espiritual como nosotras, sí. sí que vas a fijar en tu fecha de nacimiento y lo vas a estudiar un poco. Claro, no hace falta poner eh, ese, ese ese tema, porque con la fecha de nacimiento... 2086 os saluda, dice hola. Hola, 2086. Buenas noches, 2086. son todos chascarrillos de una mega galega que que han querido estos compis que os cuente pues eso anécdotas, anécdotas pues del planeta Tierra mezclado con el agua mezclado con el aire y con mucho sol y mucha energía Susana que sí verdad que sí verdad uh -huh. que sí claro que sí somos sol y pura energía pura pasión solo tenéis que vernos eh y bueno una pregunta que me parece muy importante en el trabajo, en una empresa cuando hayas trabajado o estés trabajando, Leonor, importancia de las personas tóxicas o no tóxicas en el trabajo, compañeros tóxicos. O, o me alegro de ver gente auténtica por aquí. Os responde la mismo. Muchas gracias porque aquí somos de lo más normal hablando de cosas que ya sabemos que os encantan, pero que a veces os da corte hablarlas. Pero, pero sí. efectivamente auténticos somos porque lo varias, más sencillo, lo más gusta, auténtico. ¿Un aries? aries yo no, la le al aries. a ver Si eres un hombre aries seguro que eres muy atractivo. seguro ¿Y si es mujer? Dice que le gusta, yo creo que es hombre porque dice que le gusta. Ah. Bueno, y si, eres, y, si eres, y, y si eres una chica, pues no te quiero ni contar, una gran luchadora y también muy atractiva. Los signos de fuego tienen ese componente también... Eh, de mucha feminidad Otro de la audiencia dice que es Piscis y es chico, por Hola, por favor, que es chico. soy Piscis Muy buenas, muy buena buenas. gente, Buena gente Buenas. Bueno, pues una pregunta que te estaba haciendo Leonor, personas tóxicas o no tóxicas En el lugar de trabajo, como pueden ser Compañeros tóxicos O jefes, ¿qué, qué diferencia Ves tú en una persona tóxica o no tóxica? ¿Qué te pueden, ventajas y desventajas? Esto es muy extenso ese tema No me lo bueno, vas a resumir hombre, pero un esquema hay, un tauro. ¿Qué decís a una mujer Tauro? A una mujer, taura sí, Pues que siga caminando, que lo está haciendo bien Nos lo dice la amiga Sigue caminando, taura que lo estás haciendo muy bien Y tú sabes de qué te hablo Bueno, pues cuando ya hablamos de toxicidad La toxicidad no es buena con lo cual tener a nuestro lado gente tóxica, desde luego, es, es completamente terrible y nos puede amargar cualquier eh, momento de nuestros días diarios y sobre todo la mitad de nuestra vida que nos pasamos trabajando. Yo cuando me encuentro con personas tóxicas, lo que hago es dar amor. O sea, de verdad, cuanto más tóxico es, más amor le puedo dar en un momento dado, ¿sabes? El, el demostrarle que, que solo el amor nos va a salvar. Amarga la existencia. Sí, por supuesto, por supuesto, lo estoy estaba acuerdo, diciendo. Es la mitad de nuestra vida, con lo cual si pudiéramos los dejaríamos a un lado, ¿sabes? O los meteríamos en algún agujero, porque agujeros negros hay. Pero bueno, yo siempre digo que las, el no general ya... las personas una pregunta que ...tienen energía positiva, que lo llevan ahí dentro de nacimiento... ...también se la empurra, pero lo llevan ahí, lógicamente se sí, va... No. ...están para dar amor, para, para, para dar lo contrario a las personas tóxicas de la Tierra... Sí, ...¿esa es su misión? es su misión, total, total... ...tú puedes poner a una persona delante que sea tóxica y llevarla al otro lado... ...y, de, y, y se dan cuenta en momentos... ...mira, yo creo que eh, todos tenemos una edad, ¿no? ...pero los años te van enseñando cosas... Y yo siempre digo, el enemigo pasará delante de mí, siempre lo digo, si sí, alguna vez en mi vida he tenido enemigos, pero sí que pasa gente que te ha hecho daño y tú cuando le respondes, con paz, con tranquilidad y con esa decir, oye que te voy a seguir ayudando aunque en tu momento no olvides, porque no tienes por qué olvidar y el rencor siempre tiene que estar ahí, tampoco pasa nada. Porque es, es es positivo para ti porque es un es también una defensa pero es bueno el es, una es defensa. Eh, pero sí, también el pienso es una defensa, que, eh, claro que sí. la capacidad de perdonar no la tiene cualquiera eso es un don el honor que se tiene pero gente. ese perdón viene cuando a lo mejor la otra persona te necesita pero ese rencor queda pero cuando tú llegas a una persona que por x motivos ha tenido esa pincelada chunga contigo y luego llegas en ese momento no le temas al enemigo que te ataca teme al falso amigo que te abraza escribe la audiencia bueno, bueno, no será amigo ni... Como dice el libro de los abrazos, sé feliz y lételo, que es una de las maravillas... Nos recomiendas de editor, el libro de los el abrazos. Ahora no, no me acuerdo de, de la editora, sé que es una mujer, pero leerlo, leerlo. La vida es más sencilla, es muchísimo más, de verdad, lo hizo una persona que vive todos los días en un hospital con ese pie al otro lado. personas sí. terminales con su sí, familia, yo conozco el hospital hace muchos años, mm. con casos muy fuertes Cuéntanos algún muy caso fuertes. Que, puedes, ¿no? que tú creas así que pase interesante No, que no, no, no me gustaría El libro de los abrazos, el, el libro de los abrazos. Recomienda, sí. Os lo recomiendo uh -huh. Digo que la vida no es nada porque la vida es un pasito y ya no estamos claro. eh, El hecho de trabajar en lo que yo trabajo con ¿Qué? tantas pinceladas ¿Qué aconsejarías para el trabajador que tiene un compañero que hace la vida imposible y enfrenta al resto, te da la audiencia, aparte te da gracias, las gracias el del libro de los zapatos que ¿Qué le diríais a ese compañero Complica la audiencia, que tienes un compañero de trabajo, que te hace la vida imposible y enfrenta al resto. Eh, es complicado, ¿eh? No, no te es digo que yo que no. Es complicado, pero os digo una cosa con amor. Enseñad a los demás simplemente a ser vosotros mismos. Las personas tóxicas caen por su propio peso. De verdad, aprende, la vida. Aprende, la vida aprende, honor, esas personas no aprenden, no, aprende, no. no. Pero sí te digo una cosa, la vida pone a cada uno en su sitio y no hay que temer porque de verdad que el tiempo pasa y nos pone en su sitio. Yo me he encontrado con personas y creo que todos, con personas tóxicas, con personas que vienen a hacer daño y cualquiera desde, un, desde mis pacientes hasta vosotros, sí. en vuestros trabajos, un dependiente, un camarero, lo que sea, se da cuenta y los demás lo ven. Dice, que hijo de... que fíjate que, que está haciendo daño a los demás, se les ve el plumero, se les ve el plumero. Muy típico, en los políticos, muy típico en los políticos, pero también se les ve el plumero. En los políticos también hay gente tóxica, ¿verdad? La uh, pregunta es si a las personas muchos. que hacen daño a otra, ¿Todos se le no, su contra. Todos quieren el poder, te iba a decir. Ey, la audiencia, las personas que hacen daño a otra, se le libera en su contra. Sí, está bien dicho, se le va a volver en su contra. Sí, sí yo también es. creo lo Pregunta mismo, Leonor, creo sí, sí, lo mismo, convencida. se vuelve en contra, es como un boomerang. Es un boomerang. Es un boomerang. Mm. si tú haces el bien, lo que hablábamos antes, haces el bien, a lo mejor ahora no, pero con los años mm. se te devuelve, ¿verdad? Hace unos días hablaba con alguien que me hablaba de las mancias, el hacer la magia negra, eh, vosotros sabéis, muchas de las personas que os gustan estos temas, que a una persona la puedes congelar, y si la congelas la puedes hacer mucho daño, pero ojito, todos podemos saber porque tenemos grandes libros y yo que soy una persona que me gusta la cultura de los pueblos y la cultura de las meigas. Eh, de este, de esta Galicia, de este país España y de muchos otros sitios del mundo Y es verdad que cuando tú haces una mancia negra te vuelve Eso pasa lo mismo, si haces mal, el mal te va a volver Con una enfermedad, con, un, sí. con cualquier cosa Con cualquier de verdad. palo duro que te pede solamente, la vida, de cualquier manera Solamente ser personas de normales, intentando no joder, ah, perdón, ah, sí, por el taco a los demás sí, sí, sí. Entonces, en resumen, Leonor esta noche de Meiga, que tenemos tan especial, que nos aconsejas? Hacer el bien, por donde siempre, vas, siempre, siempre, porque tarde siempre. o temprano eso es un boomerang. Eso es un boomerang y la gente y la gente te lo agradece. Además, sé que a veces es un largo camino, pero cuando tienes esos pequeños detalles... con Buena alguien y preciosa que... tierra la gallega y sus gentes. Gracias, gracias. Yo lo estoy pasando mal y a causa de una persona no le deseo mal, pero creo que estoy convencido... Uh -huh. le llegará negativo Sí, le, le, lo está pasando mal? Lo, le va a llegar, le va a llegar, tarde o temprano le llega a todo el mundo le llega, ¿verdad? Pero sí. no somos Como dice el refrán, a todo cerdo le llega sus ambiente. efectivamente, pero nosotros no somos quien para decirlo, yo pienso que se encarga uh -huh. la vida sola, sí se, la vida, sí, se encarga la vida, sí, sí, sí, se sí, encarga la vida, se encarga la vida de a cada uno darle que lo que le cosas tenga que dar, aguantar, o pasar un poco, yo creo que pasar, yo creo que pasar, pero también poner lo mejor, tiempo, ¿eh? nunca, nunca os habéis dado cuenta de que que en un grupo, vamos a hablar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? eh, estamos ahora en una cafetería y bueno, hay aquí un montón de camareros y hay uno que quiere hacer el mal. ¿no? Pues yo creo que lo mejor es llevarle a ese lado de que... No es, una... no, es un ejemplo. Imaginaros, ¿no? Entonces yo creo que lo más sencillo es dejarle, pero también poner en su sitio de vez en cuando. O sea, el, el decirle a las personas las cosas con sinceridad. Decirle, mira, te estás pasando tres pueblos, creo que tenemos un grave problema. Y sobre todo en, en los países eh, occidentales, porque en los orientales no pasa eso, la gente es mucho más clara. Si tú a una persona tienes un problema, te la llevas a un lado y le dices, oye, mira, que me estás tocando un poquito los pies, eh, a lo mejor un poquito de esa parte le, le puede venir bien. ¿eh? Yo soy de las personas que al pan pan y al menos bien. Eh, no hace falta poner el ridículo delante de los demás. Pero sí, a veces nos metemos dentro y dices, pues a lo mejor por no hacer el ridículo, a lo mejor por no levantar la agresividad. Y creo que hay una parte nuestra que es muy bonita, que es la de saber defendernos. Tenemos la palabra, no hace falta agresividad, ni verbal, ni física, pero hay una palabra. Y la palabra es honestidad, y decirle bien, ya creo que te estás pasando. No es nada más. Sinceridad, ser normales y ser sinceridad. sinceridad. Sinceridad entre comillas, porque claro, mucha sinceridad también puedes hacerle daño a las personas, ¿no? ¿Pero a veces, seguro. Leonor, es mejor decir la verdad, ir por la verdad o no? Sí, con las verdades que no hagan mucho daño a esas personas. Hombre, piensa que hay que saber que... decir la verdad. Claro, hay que saber decir la verdad. Hay que tener verdad. tacto. Pero... Muy bueno. Susana ha dicho algo muy claro. Hay que tener tacto, pero el triso, pienso que una defensa muy buena es ir con la verdad a todos los sitios. ¿Mucho o A veces es complicado contacto, decirle... tacto, con amor, con cariño, sí. pero con la verdad. Sí, con la verdad siempre por delante pero con esa situación de más tranquilidad y de saber decir las cosas para no dañar, pero de verdad que, que da resultado cuando a la otra persona te la pones delante y al final toda esa violencia, todo lo que tienes que por detrás de esa persona hay algo muy fuerte, como puede ser un gran problema, que no quiere contar a nadie. Me ha pasado a lo largo de mis años y de ver un poquito más allá, eso también es cierto, el, el hablar con alguien que ves que, que tiene muchísima agresividad en el trabajo, que quiere jorobar a todo sí, el mundo y cuando rascas un poquito te das cuenta de que esa persona lo que está haciendo es llamar la atención porque lo que necesita es alguien que le escuche, porque cuando rascas detrás... De una mala persona, que le podemos llamar, hay un corazoncito y hay alguien que lo está pasando mal. Efectivamente. Seguro, seguro. ¿Seguro? Efectivamente. Por algún complejo, por algún problema, sí, por algún bueno, tipo problema, de enfermedad. De lo que sea, familiar, o que lo que esconderá esa persona. ¿no? Ahora, capullos los hay. En capullos todos los no lados. Vale, Leonor, decirte, ha quedado muy claro el resumen que nos has hecho, personas tóxicas, no tóxicas. Yo creo que lo ha dejado clarísimo Todo. Entonces, acabando esta pregunta, ¿qué consejo nos darías para defendernos contra las personas tóxicas? Bueno, hay, hay una simbología muy buena. Es? Cuando tú te encuentras con una persona muy tóxica y es imposible pararla porque no tienes ese ajuste de tiempo, pues lo que hacemos, las megas, cruzamos y hacemos las figas. Mirad. Este dedo, aquí y aquí. Esta es la figa. Esto es. En contra de las personas tóxicas, cuando alguien te quiere hacer el mal, tú con la mano derecha te pones aquí y ya nadie te va a poder hacer daño, por mucho que quiera. Me refiero a daño, daño de toxicidad, que era de lo que hablábamos. ¿no? Sí, es que esa situación la audiencia no estaba diciendo A ver Susana, ¿cómo lo haces? Tenemos aquí a Ricardo, que es que ha venido alguien aquí un colega iba a ver en vivo y en directo también como estamos haciendo un programa un programa, un pro, de, un programa de, YouTube. de YouTube pues Ale, te puedes sentar sí, <risa> sí, sí, sí. Vale, bueno, sí. recordadlo, Susana, hazlo tú también para que veas cómo, cómo se hace ¿cómo ¿vale? se hace? ¿se pone el dedo así? ¿se agacha así? ¿Sí? ¿así la fija ¿este dedo por el medio? de esta es protección? esto es una protección total y absoluta en cuanto hagáis esto y si es con los dos ya nos quiero contar ¿Vale? Hacéis así y, bueno, que, que se larguen y que, y que nos dejen de, de toxicidades. Bueno, acá, acá. Tomás Turbado. ¿Tomás qué? Turbado. Pues buenas noches, ¿no? Pues buenas noches. Con tu apellido seguro que algún troll eres. Un programa de te ríen, lo dijo. Vale. Te Tomás Turbado. Bueno, vamos a dejar el tema, que estamos en una noche muy espiritual y creo que es muy mágica. Mira, ¿sabes lo que te digo, amigas, foras sí, y es rápido. ¿No? <risa> Rapidito te llega, majo. Y dicen aquí, ¿y no es mejor meterle un sopapo? A ver, eso... Yo leo lo que dice la audiencia. Tú verás, si no te lo van a devolver... ¿No mismo, es mejor, un ¿no sopapo? A veces vienen ganas... Agresividad... A a roll ag a, no, agresividad cero. Cero, violencia cero. Pero de estas veces que te ves en la situación y dices, mira, no puedo más ya. Solamente con, con lo que os digo, es suficiente que les den. No, violencia cero. Violencia, violencia cero. cero, estoy de acuerdo con Leonor. Violencia cero, paz y amor, creo yo, ¿verdad? Sí. Sembrar paz y amor por donde vayáis, que todo es un boomerang. Esto los hippies lo hacíamos muy bien y lo seguimos haciendo. Uh -huh. Bueno, y ya decirte, Leonor... ¿Cómo piensas que influyen las lunas en las personas o en los horóscopos? ¿Cómo lo definirías? Curiosísimo, como, claro, todas las lunas, el cuarto mengante, el creciente, las mareas, en los fartos, increíble cuando hay ese toque de creciente y luna llena. Pero, pero, a mí me llama mucha la atención cuando las lunas llenas están en los signos zodiacales. Entonces, cuando tenemos una luna llena en Aries, yo sé que en ese momento... Vamos a tener esos cuatro días de luna llena, vamos que es lo que, lo que dura, eh, vamos a tener un poquito más de, quizás más de agresividad y también gente más innovadora como es un Aries, pero digamos que es un toque red ¿no? si tú con esa luna llena quieres salir, por ejemplo, a, a pasear, pues a lo mejor te vas a encontrar con alguna persona tóxica porque hay más agresividad, Dentro en, la de luna, Zeta, en las lunas ¿no? llenas hay más agresividad. En la, no, en las lunas llenas de Aries, pero de por Aries. ejemplo en una luna llena de Libra te vas a encontrar con todo amor. Es un buen día para poder encontrar el amor de tu vida, para tener un, una historia de pasión o para tener un encuentro con amigos y amigas de esas ruedas de energía y de esas ruedas positivas. Sí, que te llenan, que, te, llena que cual, te encuentras feliz. Con lo cual es muy importante siempre mezclar lo que yo os hablaba de los cuatro elementos. Y mucha gente me pregunta, eh, cómo pues acabo de conocer a una persona, todo el tema de los amoríos, sabéis que esto es muy bonito porque es fuente de la vida y es lo que nos mueve, el amor, ¿no? Entonces me, me llama mucho la atención, ¿verdad Susana? Sí. Que lo hablábamos antes, que mucha gente me preguntaba cuando vienen a echarse el tarot, cuando me, me preguntan de cosas de estas, de las pasiones, pues ¿cómo se podría llevar un piscis y un bico? Pues fenomenal. Pues ese es todo sentimiento y un Virgo es el que la el que va a llevar un poquito más las riendas. Un Virgo con, con una piscis o, o un virgo, hombre piscis no, con un virgo. virgo. ¿Qué pues, me aconseja? Pues siempre alguien que sea un poquito más alegre que tú, un signo de fuego sería muy muy bonito en tu no vida y te da ale, mucha no energía. ¿Leonor? No, no, no, no, me, ref, me refiero que, que, te, también, que te lleve mucha energía. Vi, <risas> A, a, a, a nivel sexual el signo Escorpio no te quiero ni contar en hombres y mujeres ¿eh? que aquí se habla de todo sin pelos de lengua fenomenal, fenomenal fenomenal sí. Sí. tiene mucha pasión y uh -huh. qué me aconsejas en el amor Virgo con quién para todos los Virgos que nos estén escuchando pues a ella le a, a ella a, la a, no sé a tipo, ella un Leo total de le vendría muy sí, bien un Leo un nunca he estado Leo? con una pareja Leo pues mira nada nunca. ¿ves? está bien se puede hacer un cálculo de pasiones. Decine, decine en tres palabras a un Virgo. Eh, un, muy trabajador y, y demasiado esquemático. Te queda una más si quieres. Si quieres. -curioso, curioso, curioso, curioso. Por ahí dicen que Tauro nunca, ¿tú qué eres? Yo Sagitario. Sagitario. ¡Muy bonito! Ale. Las mezclas, acordaros de las mezclas, muy importante. Es, es algo tan... como es un agua con un fuego? ¿no? Aunque os parezca mentira, el agua y el fuego se van a llevar siempre bien, porque ese agua tiene demasiadas emociones y, y, y ese fuego... Ese las fuego, apaga, es, las apaga un o sea, poquito, el agua la, la apaga tembla, el fuego las y las, las puede templar. Entonces, si hacéis esta combinación, puede ser divertidísimo en todos los asuntos de la vida. Con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con los nietiños. Yo que acabo de ser abuela y estoy toda, completamente emocionada. Y, y bueno, todas esas combinaciones que son muy fáciles y que ayudan a mejorar el día a día. ¿Qué le recomiendas a un escorpio, por ejemplo, el que está detrás de las cámaras? Uy, uy, es escorpio. Escorpio... Oy, oy. Oy. Día, noche de luna llena Dios para todos los escorpios Bueno, las noches de luna llena en escorpio, ya sabéis Son de hombre lobo Son de hombre lobo y de mujer loba total Son noches muy, muy llenas de, de pasión Os las recomiendo, ¿eh? Hoy, pasión hoy, total hoy, y hoy, absoluta hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Total y absoluta pasión ¿Sí, no? Y... ¿Qué os tú? Sin mucho ¿no? Bueno, yo soy una pistis Las pistis somos todos emoción. Noche pistis de... con ascendente no, de cáncer no te puedo contar con noches más noches de luna llena para todos los pistis, ¿cómo son? En los pisos somos más, más, más complicados. Si sí, esas noches son noches más. Eh, te van a salir meigas o te puedes salir por aquí, eh, darte un paseo por ahí, bueno, hasta pues, el hombre sí, lobo. Eh, ser hasta que... el hombre lobo. Te, te puedes, puedes contar de, ¿no? de todo, muy De todo, mucha mezcla. Todo mucho en movimiento, ¿no? Uh -huh. Vale, y si nos quieres contar alguna historia real, que hayas vivido cercana de alguna persona que te haya marcado, así muchas. un poquito emocionalmente, que lo recuerdes, para contárselo a la audiencia de estas historias un poquito cercanas, por ejemplo... Pues sí, os voy a contar un poco la historia de, de cómo una cría como yo, que vivía en Galicia con esa abuela que tengo, bueno, que tenía, pero que sigue estando aquí, siempre está conmigo, pues que... Mega, en, en... también. Esa sí que era una mega, de verdad. Entonces entraba la gente en casa y siempre hemos trabajado, se trabaja con las hierbas, claro, con, con, con toda la, la naturaleza, con la farmacopea que ahora está tan de moda, que si tal, que si cual, pero todo, señores, la homeopatía, todo viene de la naturaleza. Esos que son tan escépticos, me gustaría verles tomándose sutilas, ¿verdad? El azor sí, del espino, sí. para calmarse y dejar el satín en casa. Pero bueno, como hay de todo en la viña de los señores. Yo contaros que, que bueno pues que yo veía en mi casa a, a mi abuela que todos los días pasaba gente y, y para mí me, ha sido mi guía espiritual. Pero también contaros que dentro ¿Te de enseñado la... ha mucho. Muchísimo y sigue enseñando. Y sé que todas las personas tenemos a alguien que nos cuida. Y eso está claro, todos tenemos una persona que nos cuida y que no está aquí. Lo que hablábamos antes... O sea, que todos tenemos como un guía espiritual, como un, un ángel de la guarda que se llama, puede ser. Sí, llámale ángel o de la guarda, como queráis llamarles, pero creo que todos tenemos esa persona. Y la persona que no crea en estos temas, yo os puedo asegurar que a lo largo de mis 57 años... ...he visto muchísima gente ser totalmente escépticos... ...y cuando le hablas de su pasado... ...cuando eres capaz de, de llevarles al poquito más allá... ...de hablarle de esa persona que ha estado en su vida... ...y que le sigue guiando... ...caray, ahí es cuando se dan cuenta... ...de que no hace historia, falta más que ser ¿alguna normal. Alguna historia real, por ejemplo, que trabajas en el hospital... ...que sabemos que en el hospital tratas con enfermos terminales... ...que por desgracia a la vida es dura, se mueren todos los días... ...gente sin familia, gente enferma... Como tú, ¿tratáis con personas con una sensibilidad como tú especial? ¿Alguna experiencia que nos quieras contar? así. Sí, bueno, dentro de la privacidad, lo que es, vida, que es mi, es mi trabajo y que lo llevo con todo el cariño y la bondad, hacer un recuerdo al doctor Luis Montes, que fue una de las personas que más trabajó en el tema de, de la muerte digna. Pero sí, curioso ver el, el, el detalle, que después de casi 16 años trabajando en una unidad de cuidados paliativos, ver cómo las personas esperan, esperan a sus familiares para irse. Es curiosísimo y es muy, muy, muy real es el día a día ¿Qué ejemplo, de cómo ¿qué, ejemplo nos darías? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué ejemplo? Pues mira, os decías? cuento de una, de una señora con, con su esposo, se tiraba día y noche con él, día y noche con él. Y sin embargo eh, tenían una hija en Alemania que te, tardaba, pues lo que se tarda. Ya le, le comentó, le comentamos el equipo que le quedaba muy poquito, que debería de llamar a sus familiares y nos dijo, pues está muy lejos. De, de algún lugar, salamos estaban, Marruecos, estaban Marruecos, muy estaban muy muy pendientes de él y, y bueno en cuanto llegó en cuanto llegó su hija se fue tardaron fue darle un beso y se fue y así nos ha pasado en muchísimas situaciones o sea, personas nos quieres decir ...que están enfermas, se tiran un tiempo largo, unos meses... Uh -huh. ...y antes de irse, a espera, lo mejor, es, antes de irse, llega la familia... ...se despiden, les dicen unas palabras, un abrazo, un beso... ...y luego ya esas personas se van a las horas, por ejemplo... A veces yo he visto, de verdad, hemos visto a todas las compañeras... ...cómo se iban incluso de llegar, darles abrazo... ...no hace mucho unos señores que venían desde Argentina... ...le dieron un beso, venían con las maletas, le dieron un beso... ...y ese señor se fue, se fue con esa paz y con esa tranquilidad... ...que creo que desde, desde los hospitales las, y desde las, las unidades de cuidados paliativos le damos. ¿Tenemos la autoridad aquí en la tierra de decir cuándo nos vamos o cuándo no? ¿O hay una, algo superior a nosotros que nos dice cuándo nos vamos o cuándo no? Eso ya son las creencias de cada uno. Yo sigo diciendo que vivo la energía para mí, vivo la naturaleza... ...y yo respeto todas las religiones, pero nacemos, nos enseñan a nacer... ...y no nos enseñan a morir. Ese es el grave problema, por eso la gente se afianza en las religiones porque realmente si habláramos con toda la tranquilidad, como hablan en otras culturas, sí. nos, nos iba a ir muchísimo mejor, hablar con naturalidad de que es otra forma de vivir el irse, ¿eh? Es otra forma, forma de vivir. Forma parte de la vida, ¿verdad? Forma es parte el de es otra forma de vivir cada uno que crea la suya. Muy muy respetable. Vale, pues mucho que hablar, mucho mucho. Me lo estoy pasando muy bien que lo sepáis, ¿eh? <risa> Yo no, no. veo que es una noche muy agradable, noche de mega noche de mucha espiritualidad, me gusta. Uh -huh. Y bueno, pues creo que es muy interesante, puede haber muchas otras emisiones uh -huh. de este tipo porque este, este mundo espiritual uh -huh. pienso que es muy extenso, Leonor, y queda para sí. mucho. Espiritual y energético, claro. Sí, efectivamente. Uh -huh. Cada alma tiene su misión, cada alma tiene su energía uh -huh. y bueno, pues yo creo que El pues, <risa> Canela Aguasi ah, de la audiencia. Ahí vamos a tener, favor, que, ahí dile, vamos a tener que hacer otro día. No has traído las, has las cartas. Dile no, si que haga solo una pregunta. No, si te está bien. Te Pero te... Susana... Hazme, hazme solamente una pregunta. Bueno, como empecemos así al final, verás que programa de preguntas no, se nos no, no No, no, no. no, pueden preguntar. Es mega. Mega, mega. Vale. Pues que nada haga la pregunta. Nada, nos la pregunta y seguro que te puedo hacer una tirada... No de cartas, porque simplemente todo tal, lo que trabajamos... La pregunta la estás pidiendo, ¿qué tal me va a ir la salud? Canela es guasi se llama ahí. Algún... La, la, la salud, tú sabes que es muy importante, señora Canela, porque hablas de la canela y sabes que la canela es una especie muy muy, muy trabajada, muy bonita y que nos da mucha vitalidad. Creo que tienes que trabajar un poquito tu salud, pero tu salud mental, y tu salud física, todo va enclavado. Y tú sabes también de qué te hablo, ¿vale, Canela? Gracias. Si nos Muchas quieren gracias. hacer alguna pregunta más, pues mira, antes de, de acabar la emisión, estamos en directo. Y ella no tiene tarot, pero, como veis, tiene su sexto sentido de nacimiento. ¿Cómo lo sabes? Ah, está escribiendo Canela. Acaba de escribir, ¿cómo lo sabes? O, bueno, no pone la interrogación, pone cómo lo sabes. No sé si es una afirmación o una uh -huh. interrogación. Cómo lo sabes. Leonor, ¿cómo lo llamamos? Eh, ¿Mediunidad, eh, eh, don, clarividencia? ¿Cómo lo llamarías? Pues yo creo que es un don. Es simplemente un don que me dio, que me dejó mi abuela de... de de 22 nietos y de 12 hijos y solamente pues ese, ese toque, que no creo que ni, se, ni siquiera sea un don, es un toque que la vida me da, capacidad, es una capacidad que de verdad que, que la utilizo de vez en cuando, no, no siempre sale. Vale, pues si nos quieren hacer alguna pregunta más en este momento, que está el canal abierto, si no, y si estaba... no, pues hasta otro día, uh -huh. si no nos hacen ninguna pregunta más, Luis, que estás detrás de las cámaras, eh, yo creo que por ella ha estado muy bien. ¿Alguna Muchas pregunta gracias, más Luis. que nos quieran hacer? Uh -huh, y si no, pues nos podemos despedir hasta la próxima emisión. Y también decirte, Leonor, que nos gustaría que vinieras a alguna emisión más, porque pienso que estos temas son muy importantes, porque engloba todo. Trabajo, familia, el tema espiritual es un poco extenso, ¿no? Eh, eh, sí. Canela pregunta, ¿cómo puedo trabajar la salud mental? Y esto sí que es pregunta tiene que, trabajar la salud que, que, Canela, que, eh, meterse en la naturaleza, que camine mucho, que camine mucho dentro de la naturaleza, que se dé un, un paseo a la de un, de un río. De verdad, Canela, camina, tú sabes de qué te estoy hablando. Camina, camina. Camina a campo abierto. Camina. Y, y sobre todo si puedes caminar y hacer el camino de Santiago, vas a entender mucho más. Esa luz está por llegar y la tienes, la tienes. Uh -huh. Bueno, pues encantada, Leonor, de, todos los, de todas las cosas que nos has contado esta noche. Gracias, te dice Canela. Gracias a vosotros por, por este ratito que, que de verdad que ha sido muy divertido. Ha sido ¿Vale? divertido, interesante, mágico, un poquito de todo. Muchas emociones juntas. Y bueno, pues hasta la próxima, Luis. Nos despedimos. Recordar, hasta la, próxima. recordar la figa. Un besiño. Un beso para todos y amor para todos, Leonor. Mucho amor, mucho, mucho amor, amor. Que, mucho que no amor. falte.